En, hola, mm, hoy voy a dar mi opinión sobre un juego en, llamado Bendy and the Imagine, mm, para, que, para los que no lo conozcan, eh, es un juego de terror mm, muy bueno, bueno, además de dar mi opinión personal, en, voy, a, voy a decir lo que pienso de cómo va a terminar, bueno, eh, empecemos con el primer punto. Mira, la historia es bastante interesante. Lo único que te podría decir es que um, es como te lo recomendaría, um, pero yo no ni ganas de explicarte porque no me acuerdo. Pero lo que recuerdo es que fue como wow. Um, Genial. y fui viendo cómo era el juego pero mmm, pero creo que la historia está perfecta. estoy a favor mira lo que el problema es cuando o sea ya empezaron con lo de los chipeos así que yo sé cómo va a terminar y cómo está terminando va a terminar como finita Freddy de que Sacan chipeos o cosas así. Y no y ya sé que es pueden hacer lo que se les la gana, pero no me gusta. Pero bueno, va a terminar así. que van a...? Oh, odio cuando lo hacen con varones. ¿Qué es esto? Que gays. No, en serio. ¿Por qué? Oh, mátenme. Por favor. Termino de responderte esto y bueno, mmm, ya me voy de, del video, bueno, me gusta el juego, mmm, sí, me, me gusta, pero, o sea, es como, sí me gusta, no es que me interese tanto, pero es como medio aburrido verlo, y bueno, espero que te haya gustado mi crítica, y bueno, espero que te haya gustado, dale like y suscríbete, y si no te gustó, mmm, morite. Chao.